Bienvenido a Glitchfone News, parece que un nuevo Ghost of Tsushima quiere comenzar a cocinarse. El costo de los servicios de internet se incrementará en México en medio de la llegada de las nuevas consolas. Y ya está aquí la nueva expansión de Pokémon Sword and Shield. Te invitamos una vez más a suscribirte al canal y activar la campanita si es que aún no lo has hecho. Recuerda que tus comentarios nos alientan a seguir creando contenido y siempre elegimos algún comentario para leerlo en directo en nuestro próximo video. Las compañías desarrolladoras de videojuegos deben ser cada vez más cautelosas en relación a la información que publican en internet o a las acciones que realizan, ya que siempre existe alguien que está al pendiente de cualquier movimiento para comenzar a realizar teorías sobre sus nuevos lanzamientos, que cuando terminan siendo verdad acaban por completo con el factor sorpresa por parte de las compañías. Y así el internet lo hace de nuevo y esta vez hay una muy fuerte especulación sobre el hecho de que Soccer Punch, el creador del aclamado juego Ghost of Tsushima, se encuentra trabajando ya sea en un nuevo contenido para el título o bien una secuela, debido al gran éxito que tuvo la actual entrega. No está por demás decir que el juego es una verdadera obra de arte, paisajes memorables llenos de vida y color, batallas desafiantes y un soundtrack que te transporta a la época del Japón feudal son solo algunos de los elementos que hacen Ghost of Tsushima un título que debes tener en Playstation 4. El motivo por el cual el internet soltó esta interesante teoría es porque en el sitio oficial de Soccer Punch apareció una vacante para la creación de contenido narrativo para un nuevo proyecto. Lo interesante de esta vacante es que específicamente solicitan a alguien que tenga conocimiento del Japón feudal, y obviamente la capacidad de ganitas es de escribir historias relacionadas con este tema. No hay que ser un Sherlock Holmes para deducir que dicha vacante puede cubrir un puesto importante dentro de la franquicia de Gozo Tsushima, y es que Soccer Punch solamente cuenta con este título inspirado precisamente en la historia de Japón feudal. Además, tomando en cuenta que el juego fue muy aceptado por los gamers y ya hasta le sacaron su modalidad cooperativa llamada Ghost of Tsushima Legends, es extremadamente probable que este supuesto nuevo proyecto se trate de contenido que enriquezca esta genial entrega. Solo nos queda esperar y ver si será contenido adicional para el título actual o para un nuevo juego. ¿Ustedes están igual de emocionados que nosotros con esta especulación? ¿Quién de ustedes ya terminó Ghost of Tsushima? Al menos aquí en Glitch Pop ya hasta le sacamos el platino. Nuestro México mágico siempre se ha caracterizado por ir en contra de toda lógica, y el Internet siempre está al pendiente para recordarnos cómo nos encanta llevar en la contra el sentido común. Pero esto no es solo el caso del ciudadano promedio, sino que también en los altos mandos les encanta establecer tarifas que perjudican a la población, con tal de echarse a la bolsa más y más dinerito. Hoy en día el internet forma parte fundamental de nuestra vida cotidiana, y nosotros como gamers lo sabemos más que el resto de la población. Necesitamos internet para actualizar nuestras consolas, descargar DLC de nuestros juegos, comprar títulos digitales y por supuesto, lo más importante de todo, jugar online. Los que nos damos a la tarea de partirnos el lomo chambeando para comprar una consola de siguiente generación, buscamos tener un servicio de internet de calidad que nos permita aprovechar al máximo las capacidades de nuestras nuevas consolas. Sin embargo, si de por sí estos servicios no son muy baratos que digamos, resulta y resalta que la Cámara de Diputados acaba de ratificar la aprobación para que a partir de enero del 2021, los costos de los servicios de telefonía celular e internet aumenten un 6.57%, representando así por supuesto un gasto más elevado para nosotros como consumidores de estos servicios. No cabe duda que nuestro austero gobierno no escatima a la hora de generar más presupuesto para sus dirigentes, y en esta ocasión así como en varias ocasiones pasadas, nosotros como gamers quedamos en medio del fuego cruzado, y nos toca recibir disparos directo a nuestras carteras, como cuando se incrementó el costo de productos digitales, aumentando así los precios en suscripciones de streaming y la compra de juegos en diferentes plataformas. Entonces ya lo sabes, prepara bien tu cartera, y si eres de los que ya quiere que termine este 2020, piénsalo dos veces. Pokémon Sword and Shield ha sido un juego muy polémico desde su lanzamiento. El juego ha sufrido críticas por estar lleno de bugs, tener animaciones de los Pokémon muy pobres para la generación actual, texturas que parece que se hicieron con mucha flojera, y el hecho de que fue la primera generación en no incluir la totalidad de los Pokémon de generaciones pasadas. Hecho que a pesar de ser respaldado con el argumento de que era muy complicado meter tanta información en un cartucho de Switch, poco a poco se ha ido añadiendo al juego como contenido adicional, que por supuesto es de paga, porque pues Nintendo. Aún así el juego tiene su buena red de fans, a los que nos importa un comino mientras salga Pikachu, y estamos más que dispuestos a pagar por contenido adicional que enriquezca lo que inicialmente parecía ser un título incompleto. Y es así como tendremos el segundo DLC importante de esta franquicia. Después de The Isle of Armor, el primer contenido adicional del juego, llega hoy The Crown Tundra, con nuevo contenido narrativo, nuevos Pokémon y lo que parece ser el más grande reto para los jugadores de Pokémon Sword and Shield. Además de permitirte explorar una nueva sección de Galar y atrapar a las tres aves legendarias Articuno, Zapdos y Moltres en su versión Galar, Game Freak asegura que esta expansión incluye el más grande reto, el Galarian Star Tournament, mismo que solo podrás desbloquear si termina la historia de The Isle of Armor y The Crown Tundra, por lo que deberás tener la expansión anterior y haber completado su narrativa. Este nuevo reto te permite volver a los gimnasios de Galar, pero esta vez con un entrenador como compañero de equipo para así vencer los obstáculos que te estarán esperando. Así pues, parece que la nueva expansión nos trae contenido que valdrá la pena para muchos de sus fans y que representará parte importante del éxito que ha tenido este juego. ¿Tú juegas Pokémon Sword and Shield? ¿Qué te parece la implementación del pase de batalla en los juegos de Pokémon? No olvides dejarnos tus opiniones y comentarios. Quién sabe, tal vez aparezcas al finalizar nuestro siguiente video, así como nuestro siguiente comentario de Aida, que nos comentó en nuestra noticia de ayer en relación al nuevo lanzamiento de Animaniacs. Me encanta que los gráficos de Animaniac sigan iguales y que no los hayan alterado como en muchas otras caricaturas que han querido revivir. Y así es, a nosotros también nos encanta que al parecer el equipo creativo de esta nueva temporada seguirá fiel a lo que todos conocemos de esa grandiosa caricatura. Aunque siendo sinceros, nos gustaría ver un poco más de lo que había antes, como los cortos de Kikiribu o Slappy la Lardilla. Esperamos que te haya gustado el contenido de hoy, no olvides darle like y suscribirte al canal. Esto fue Glitch Pop News y esperamos verte pronto con más noticias.